Pórtico es un evento que originalmente nació en la Universidad de La Plata como proyecto de extensión universitaria, arrancó hace cuatro años y recién el año pasado se empezó a exportar a otras provincias. Fue en Mendoza, en Córdoba, y ahora es la primera vez que se hace en Entre Ríos, acá en nuestra facultad. Básicamente es un evento de ciencia ficción que abarca todas las ramas, sea cine, arte, literatura todo lo que se relacione con la ciencia ficción, eh, aplica a todo. Tenemos, para lo que es la parte de Ingeniería en Alimentos, se hace un concurso de gastronomía alienígena, eh, el cual consiste en la libertad de, de idear o inventar algo eh, propio dentro de lo que es la ciencia sci-fi, y, y que, que sea comestible principalmente, no, no, no es válido el uso de pilas y bulones, pero una versión alienígena de las comidas tradicionales, lo que se podría considerar la, la eh, cocina molecular. Y para el área de mecatrónica se hace un torneo de robótica, o sea, son tres, eh, lo que es tumba lata, eh, resolución de laberintos y carrera de velocidad. Y eso es algo que veníamos hace rato, que queríamos implementar en la facultad, porque normalmente es UTN quien organiza eso, y también queremos sumarnos a la carrera de la robótica, en, en más que nada en cuanto a concurso, porque también tenemos todo el, el material y la predisposición para, para poder salir y, y ser un buen exponente de estas competencias. Se puede venir cosplayado, no hay ningún problema. Eh, es, la, es la idea también, es lo que le da color al evento. Eh, también van a haber artistas locales, eh, dibujantes más que nada, exponiendo su trabajo. Van a haber stand de, de venta de artículos. Eh, otro centro del evento son las ponencias. Eh, están vemos el tema de la mesa de debate, el cine de debate pero sí un punto fuerte son la, las ponencias, vienen chicas de La Plata y también otros ponentes locales. Es el 2 de noviembre, se va a hacer a partir de las 9 de la mañana, muy importante, es entrada libre y gratuita, se puede venir a cualquier hora, arranca a las 9, se va, va a estar el programa a disposición, también pueden buscar en Facebook, está como eh, Pórtico Concordia, eh, también les parece en Instagram, pero ahí aparece como Pórtico, eh, Pórtico Sci-Fi. Y arranca a las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, más o menos. Eso es lo que, lo que está previsto.